Aporta enzimas de forma que activa y aumenta los procesos enzimáticos de la propia planta, por lo que es una auténtica explosión de beneficios al final de la cosecha. Los resultados del Superboom compacto saltan a la vista y el volumen y peso de los cogollos casi se ha duplicado. Pero no contentos con esto y para seguir sacando ventaja, hemos aplicado un interesante producto que nos permitirá perder menos peso en nuestros cogollos durante el secado sin perder una pieza de sabor ni de calidad, el More Grams del Canabum. More Grams es un complemento profesional que actúa rellenando el interior de fibras vegetales, almidón y proteínas y transformando parte del agua que hay en el interior del cogollo en masa pesada, manteniendo intacto su aroma y potenciando su sabor. Lo aplicaremos en los riegos durante las dos últimas semanas de floración y el rendimiento es absolutamente sorprendente. Llegados a este punto, toca comenzar con el lavado de raíces. Los cultivadores más experimentados son conscientes de que es una de las fases más importantes del cultivo y que afectará considerablemente al sabor final de nuestros jugollos. Para hacer el lavado contaremos con la ayuda de raízana de Carabún. Raisana de Carabún es un complejo de enzimas orgánicas que actúa como limpiador de las sales minerales y metales pesados que pueden quedar de manera residual en el sustrato y en las raíces para obtener frutos más naturales. Reproduce raíces nuevas produciendo microorganismos. ...que reduce el estrés por sobrefertilización y disminuye las enfermedades del suelo. Raisana se suele utilizar en el cambio de ciclo, cuando se pase de crecimiento a floración... ...y al final de todo el ciclo de la planta para eliminar las sales. Para realizar el lavado, tan solo tendremos que aportar a las Green Poison un riego con raisana... ...y a continuación, unos días después, el triple de agua de volumen de la maceta... ...y muy poco a poco, sin rebosar y dejando que drene bien todo el agua. Repetiremos esta operación las veces que sea necesaria para eliminar cualquier residuo en las plantas.